Es muy difícil. Sí, Te acuerdo. Hola. ¿Qué es esto? Aquí. Oh, es de mi novio. Mmm, oh. qué deliciosa. Este pretzel es muy delicioso. Yo amo a mi novio porque siempre sabe que me gusta. De acuerdo. Este pretzel es muy rico. Es mi favorito. ¿Qué pasó? ¿Te duele la garganta y dedo? Uh -huh. Eres estúpido. Yo acabo de drogar algo. ¿Qué objeto trajaste? Creo que era un anillo. Pienso que mi novio me propuso matrimonio. Oh, qué honorable! Vas a decir sí. No es honorable. Yo tengo que ir a la sala de urgencias para recuperar mi anillo. Sí, vámonos. Conduje más rápido. Me duele el estómago y tengo las náuseas porque yo tragué mi anillo. Creo que vomitaré. Estoy conociendo muy rápido. No quiero estallar el carro. ¡Ay, mi pierna! Creo que me rompí la pierna y tengo un corte grave en la frente. Hola, yo soy tu doctor Paraguay. Hola. Hola. Te asistiré ahora. Dime que te duele. Este día es horrible. Primero, esta mañana, yo tragué una niña porque mi novio no sabe cómo proponer matrimonio. Lo siento, pues. No terminé. Segundo, mi amiga idiota estrelló el carro. Estoy seguro que me rompí la pierna. No te preocupes. Una cosa más. Tengo un corte grave en mi frente que me duele mucho. Dame la medicina o voy lastimarte. Relájate, te daré la medicina y luego voy a atender la pierna. Bueno, hazlo ahora. Hmm. Necesitas una radiografía de la pierna porque creo que está roto. También voy a hacer una radiografía de tu estómago porque necesito encontrar el, el anillo. ¡Rápido! Lo siento, pero tu pierna está rota y vas a necesitar una escayola por seis semanas. No camines y no corres. Yo comprendo, pero no estoy alegra. Lo siento, también el anillo en es tu estómago debe viajar a tus intestinos. Si lo busques en tu caca, debes encontrarlo. No quiero hacerlo, es asqueroso. Pero quiero encontrar mi anillo. Voy a hacerlo. Bueno. ¿Qué necesitas hacer para tratar mi corte? Tu corte no es grave y no necesitas puntos en tu frente. Solo necesitas un vendaje. Bueno, ¿puedo salir ahora? Quiero volver a mi casa para ver Netflix. No, yo necesito tratar tu pierna y luego puedes salir. Está bien, pero hazlo rápidamente. Bien, ten cuidado la próxima vez que comas pretzel.